Hola personitos, bienvenidos a Play Movie. esta semana les tengo los 5 puntos de una película que podría convertirse en las favoritas de este año y estoy hablando del principito. ponemos la animación y es que es realmente preciosa, no le pide nada a ninguna de las otras películas animadas que hayamos visto y como dato curioso, la historia del principito se realizó en stop motion, así que ya se imaginarán todo el trabajo que llevó a realizar esta preciosa película. ¿Había una vez un pequeño príncipe que necesitaba un amigo? En el punto número 2 ponemos la musicalización y el soundtrack, ya que la música va muy a lo que es la historia Y el soundtrack porque está a cargo de Camille Ella también estuvo a cargo de lo que fue La película Ratatouille En la que canta Let's Stone Poné más o menos por todo el mundo Hasta que sucedió algo milagroso ¿Podrías dibujarme un cordero? la historia ya que la adaptación de este cuento clásico llevado a la pantalla grande fue espectacular entrelazan muy bien las historias y como dato curioso y algo que agradecemos que hayan respetado es la animación del libro del principito a la pantalla grande siempre he buscado a alguien con quien compartir su historia ah, bien. Sí. punto número 4 ponemos que oh, va a llegar una parte en la película en el que no nos va a gustar el principito bueno, eso yo hablo por las personas que hemos leído el libro y quizás nos vamos a quedar muchos con cara de what? pero no se preocupen, la película es hermosa supongo que este mundo es demasiado adulto y en el punto número 5 ponemos que el principito va a estar en tres idiomas francés, inglés y español en francés va a estar en 15 salas diferentes de toda la República Mexicana, si es que tú parles francés, en inglés y en español en los cines que ya conocemos. Y hablando del doblaje de la película, tuvimos oportunidad de platicar con Cecilia Suárez, José Juan Moyano y Melisa Gutiérrez, quienes hacen respectivamente las voces de la mamá, la niña y el principito en español. Chequen lo que nos dijeron. Para mí se significó una una bella... Ay, bella experiencia y aparte va a ser inolvidable porque es la historia, es una película, pero van dos historias. Yo creo que es una madre que quiere y desea lo mejor para su hija, pero que eh, no logra escuchar lo que la niña necesita y en ello se equivoca. Este, Yo me emocioné mucho cuando me dijeron que iba a ser el principito porque me habían dicho... Del Principito y que leyera el libro porque yo no lo había leído. Lo esencial es invisible para los hombres. Ese es solo el comienzo de la historia. Principito. No olviden ir a ver la película y comentarnos qué les pareció y cuáles serían sus cinco puntos. Muchísimas gracias a los chicos de Corazón Dios por dejarnos ver la película y por todo su apoyo para dejarnos hablar con los actores de doblaje. Mil besos para ustedes y muchas gracias a Cinepolis Cosmopol por patrocinarnos la escenografía. Así que ellos son muy buena onda. Deberían ir a Cinepolis a ver El Principito. Muchas gracias a todos por vernos y soy Mim Silva. Hasta la siguiente. Película.